Y en una nueva edición de estas charla de café, hoy tenemos la oportunidad de dialogar con una de las referentes políticas, representante del nuevo encuentro dentro del Frente de Todos en el Consejo Deliberante de Urlingham. Es una voz joven, pero ya con unos años de experiencia también en la Función Pública, se llama Cecilia Sáenz. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Waldo? ¿Cómo están? Decíamos joven, pero con, con años de experiencia, no solo en la actividad político-partidaria, sino también en la pertenencia laboral. Contanos un poco de ese costado, quizá el menos conocido, que tiene que ver con tu tarea habitual de trabajadora del Banco Provincia. ¿Cómo es esto? Sí, soy trabajadora uh -huh. del Banco Provincia. Hace 12 años ya, Yo uh -huh. a en el Banco Provincia, en la sucursal Palomar, después, bueno, producto de de haberme podido recibir y tener un conocimiento más específico en el tema de, de, de recursos humanos y gestión de las personas, sí. me trasladaron hacia Casa Central, a, al área vinculada a, uh -huh. a capacitación y, y gestión de las personas, y bueno, me, ahí, me va, desempeñaba ahí, sí. eh, así que bueno, también una trayectoria bancaria familiar, porque, familiar ya mi papá también es jubilado del Banco Provincia Ajá. mi abuelo era parte del Banco Provincia uh -huh. así que como es una cuestión ya hereditaria <ríe> sí. ahora, eh, ¿también con militancia gremial dentro de, de la actividad en el banco? Eh, participo en lo que puedo, sí. la verdad que bueno, ya congeniar un montón de, de aspectos de sí, la vida con la política la militancia se sí. vuelve un poco más complejo uh -huh. eh, pero sí, estoy en constante contacto con mis compañeros y con referentes no solo de, de adentro del Banco Provincia, sino también de la bancaria uh -huh. eh, con lo cual bueno tengo vínculo con, con Sergio Palazzo, nos sí. encontramos en cada digo, evento uh -huh. o marcha o movilización eh, hace poco tuvimos el Encuentro Nacional de Mujeres Bancarias que contamos con la presencia de Cristina, con lo cual fue eh, espectacular fue un, un momento muy muy lindo para las trabajadoras bancarias, y bueno, participando en esos espacios también dentro de lo que me permite uh -huh. el tiempo y la disponibilidad, eh, estando también presente desde la gremia. Y más allá de que hace ya cuatro años, parece mentira cómo pasa el tiempo, que eh, ocupas una banca en el Consejo Deliberante, ¿dónde nace tu, tu etapa, tu instancia de eh, militancia político-partidaria? Sí, bueno, justamente este año, uh -huh. este 2019, se cumplen 10 años de militancia sí. eh, dentro del espacio, bueno, del nuevo encuentro y del kirchnerismo en sí, porque la verdad que yo me sentí convocada a partir de de Néstor y de Cristina, que fueron aquellos que nos abrieron las puertas sí. a los jóvenes, a, a la política, a acercarnos, a, a involucrarnos. Eh, yo pertenezco a una generación que tenía 14, 15 años en los 90, con lo cual digo, de hecho, 17 años en, cuando fue lo del 2001, eh, con lo cual teníamos como... Un veto hacia la política, una falta de interés importante. Y a partir de la llegada, bueno, primero de Néstor y, y luego con Cristina, se fue ampliando un poco, uh -huh. ¿no? Esa participación y, bueno, eso, esa, eso social que desde un principio te moviliza a, bueno, a colaborar, a sumarte, a ayudar al otro. Eh, después. Te va involucrando un poco más desde la política y sí. después se transforma nada en una forma de vida uh -huh. directamente porque lo sentimos, ah, les digo, lo sentimos porque eh, muchos de mis compañeros con los que hago política lo vivimos de la misma forma. Uh -huh. ¿Y por qué elegiste el nuevo encuentro y no otras organizaciones de, que forman parte del mundo del universo kirchnerista? Por cercanía, por, porque los referentes son de ese momento y, sí. y ahora eran conocidos de acá, uh -huh. de Burlingame, sí. eh, gente de confianza, para decirlo de alguna manera, con lo uh -huh. cual fueron los que nos fueron por conocimiento y cercanía, invitando a distintas actividades, a involucrarnos, a acercarnos. Uh -huh. sí. y, y a partir de ahí, bueno, con Adrián Slaiman, que hoy es claro. también actual concejal de Unidad Ciudadana. Eh, fue con quien, digamos, empecé esta militancia hace ya 10 años. Y cuando decidiste volcarte de lleno a la militancia, eh, ¿cuántos de los pluritos, de los preconceptos que uno tiene estando del otro lado encontraste y cuántas de las cosas se daban más naturalmente en la actividad partidaria? Y al principio, quizás, como te decía, eh, uno se acerca más por una cuestión social sí. o Digo, en ese momento hacíamos muchas actividades vinculadas al apoyo escolar. y uh -huh. Entonces, eh, uno se acerca desde lo social, le digo yo, ¿Sí? porque después empieza como a formarse y a tener otros conceptos y otro contexto uh -huh. respecto a, a la política. Pero sí me pasó que me sumé en primera instancia en un año de campaña electoral. Ah, eh, arrancaste en, a los en bifes, En una campaña electoral. Claro. Eh, y fue como no, pero a ver, ¿es esto lo que yo quiero hacer? O sea, Ajá, Te lo, te lo preguntaste. Me lo pregunté, me lo cuestioné. Claro. Eh, pero esto es una campaña, no es como un, o sea, te una imaginabas? cuestión social de aporte ah, a la okay. comunidad. Okay. Y pero no, enseguida <ríe> encontré encontraste las el gustito. Agarraste el gusto y encontré las respuestas a mi cuestionamiento y, y entendí que era la forma, digamos, que es la forma concreta, real, como decimos nosotros, la herramienta de transformación de la, de la realidad cotidiana, uh -huh. de lo que pasa. Ahí, ahí encontraste ese tipo de respuestas. ¿Y hay otras preguntas que te debe respuesta a la política todavía? Eh... ¡Qué pregunta! ¿Viste? un pregunta café a esta pregunta. hora de la tarde. Eh, sí, la verdad que en ese sentido, eh, nosotros trabajamos mucho en la formación, en la charla política y en el debate. Uh -huh. Creo que eso va saldando de a sí. poco ese tipo de cuestionamientos que nos podemos uh -huh. hacer en algún momento sí. respecto a la política. Sí. Con lo cual, eh, creo que no son grandes eh, todavía uh -huh. preguntas que tengo que resolver claro. eh, sobre la política porque en estos espacios nos encontramos con otros compañeros, incluso de otros distritos, digo con otras responsabilidades. Sí. Sí. quizás aún mayores o de otros sectores como también eh, la militancia gremial uh -huh. vamos encontrando un poco de, de, de respuesta en esto que es la política y bueno, esto de decir qué alcance tiene qué potencialidad claro. puede llegar a, uh -huh. a, a tomar o, o algunas injusticias que a veces sentimos que suceden y que bueno, le vamos encontrando también un poco respuesta a partir de la acción y de, de la militancia en sí ¿Hubo en, en tu en tu trayectoria política de militante política eh, algunos asuntos que vos decidieras quizá en tu foro íntimo interpelar de alguna manera hacia quienes están un poco más arriba no en cuestiones de jerarquía, que no fuese respondido, asuntos con los que vos por ahí tomabas cierta distancia o con los que no estabas tan comprometida? No, creo que ya te digo, la distancia de poder tener y dar esos debates uh -huh. en distintos niveles sí. eh, salta un poco esas cuestiones, ah. no tengo ni grandes cuestionamientos uh -huh. eh, la otra vez hacía una entrevista y hace un tiempo incluso antes del cierre de listas y me decían bueno al final tus respuestas son como muy eh, orgánicas o jerárquicas o como sí. que decíamos bueno vamos a hacer lo que Cristina diga que haya que hacer uh -huh. eh, en ese sentido digo tenemos eh, obviamente responsabilidad por sobre sí. las decisiones que, que se toman uh -huh. eh, Asumimos eh, la conducción de Cristina y en esa conducción obviamente que asumimos también las decisiones que, que se toman y, y después los debates que damos quizás a nivel más tienen que ver más con cuestiones de forma, esto no quiere decir que porque uno sea orgánico o, o, o acepte la conducción no sí. se cuestione o no debata cuestiones, claro, claro. No, no quiere decir que ah, porque me dicen esto lo hago y ya está sin cuestionar o sin uh -huh. preguntar, sí. porque el debate y el cuestionamiento también nutren eh, a la militancia y te forman también como dirigente político, Digo, uh -huh. nosotros no podríamos llevar adelante todo este proceso y tomar un montón de responsabilidades que nos vinieron quizás a los más jóvenes de una manera más repentina eh, si no nos formáramos eh, en el debate y en la discusión política. Uh -huh. ¿Y de dónde, más allá de tu familia, de tu núcleo que tiene que ver con la actividad gremial o con la militancia en el lugar de laburo, eh, de dónde viene esa beta que te lleva a tener este tipo de razonamientos, este, estas ideas tan firmes con las que se puede coincidir o no, pero lo suficientemente basadas? ¿Por dónde viene? Y, más allá de... Bueno, hay mí... una historia familiar. sí eh... En principio, bueno, mi papá militaba gremialmente. Uh -huh. Él era radical. Digo mirá. era porque bueno, pasó Cecilia por su vida, mirá, mirá. su hija por su vida, mirá. y lo terminó como prácticamente a toda mi familia. Eh, lo digamos, ino pero lo mucha, inoculaste, digamos. Con, pero con mucho debate, con mucha Ajá. charla. Yo siempre sí. digo que la década ganada para mí es mi mamá que yo haya podido transformar un montón de pensamientos eh, y haber profundizado en el debate, haberla podido sí. sacar del discurso de la tele, de la radio sí. y haber podido tomarme el tiempo con ella para cuestionar y pensar juntas un montón de, de cosas que quizás ella no se las preguntaba, pero para mí eso fue, como yo digo, mi década ganada. Recién, recién mencionabas la eh, anécdota de, una, de otra entrevista en la que te decían bueno eh, ¿Se corre el riesgo a veces de, de considerar a Cristina infalible? Eh, para nosotros obviamente que Cristina, digo, más allá de, de, de la convicción que tenemos por sobre lo que representa Cristina y lo sí. que es Cristina, eh, Cristina es el cuadro político más importante eh, y a mi entender eh, muy lejos de otros que vienen eh, por detrás. En, país porque tiene una capacidad, una inteligencia y un nivel de comprensión y análisis eh, y, y esta capacidad de poder anticiparse eh, a un montón de situaciones que digo, para mí en ese sentido la dejan eh, en un lugar de alguna forma de privilegio pero respecto uh -huh. a, al resto. ¿no? Sí. Eh, por eso también nosotros tenemos eh, esta definición y esta convicción tan fuerte sobre su conducción porque bueno, no, es una, no es que solo la amamos, que es real que también uh -huh. la queremos lo sí. sentimental, sino que la consideramos nuestra dirigente política más importante, una estadista que, que, que pocas veces nuestro país uh -huh. ha experimentado y ha tenido y quien le ha traído junto a Néstor eh, muchas alegrías y, uh -huh. a, y ampliación de derechos a nuestro país, a nuestro pueblo, con lo cual, eh, digo, no sé si es infalible porque eh, digo, en algún punto también eh, tenemos la responsabilidad de generar, eh, digamos, aquellos otros y otras dirigentes políticos que vayan avanzando también y vayan creciendo y vayan ocupando mayores responsabilidades claro. eh, en la misma dirección en que, las hizo, en que lo hizo Cristina. Claro, porque ese es uno de los puntos y uno de los nudos que tiene como problemática el campo popular, ¿no? el tema de la sucesión después de liderazgos tan marcados, tan fuertes, la continuidad, de... es un debate que quizá en, solo en algunos pocos casos, el Uruguay por ejemplo, han logrado subsanar con un trabajo mucho más orgánico, más horizontal, si se quiere. Pero cuando se impone un liderazgo tan fuerte, sí, se es presenta ese, ese sí. debate. Sí, porque aparte los liderazgos no se construyen desde, no, claro. desde la, digamos, de la intencionalidad de, de, de construirlos, sino uh -huh. que surgen, sí. se generan, sí. suceden. Uh -huh. eh, con lo cual, digo, desde ahí es muy difícil y, y creo que va a ser difícil por mucho tiempo generar uh -huh. un liderazgo con tanta fortaleza sí. eh, y tan definido como es el liderazgo de Cristina. Con lo cual, digo, tiene como esa doble cuestión sí. de que, bueno, sí, sí, que obviamente sí, claro. es necesaria porque es la mejor de los nuestros, decimos uh -huh. siempre nosotros. Sí. Eh, pero también tenemos compañeras y compañeros que se están formando y que están eh, creciendo mucho también. Eh, con lo cual tenemos expectativa de que no es un proyecto político que se agota mm -hmm. eh, únicamente digamos que si Cristina está o no está sí. eh, porque aparte la intención de ella también, digo, lo ha dicho infinidad de veces, la necesidad de que eh, esos cuadros políticos que, que tiene el kirchnerismo digamos, crezcan para poder eh, tener mayor representatividad en los territorios en, en las provincias Hablando de, de territorios, esta elección ha sido significativa en cuanto a la paridad de género en lo que tiene que ver con las listas, ahora sigue habiendo más allá de que hay auspiciosamente muchas mujeres que encabezan en lo local, especialmente, eh, listas de candidatos, eh, todavía siguen faltando, ¿no? Mujeres que, por ejemplo, lideran una lista como candidatas a, a intendente. Eh, ¿Cómo sí. ves ese terreno en Urlingan respecto a la participación militante, a la formación de cuadros políticos necesarios también? Bueno, en nuestro espacio al menos, eh, y hablo ya no solo de Nuevo Encuentro, sí. sino en el kirchnerismo, en Unidad Ciudadana, en en campo Nacional y Popular, digo, tenemos eh, mucha participación de mujeres. Tenemos uh -huh. compañeras como es Florencia Lampreave, que hoy está eh, como candidata a diputada nacional, sí. eh, con lo cual tenemos compañeras preparadas y, y y obviamente que, que dispuestas a, a, a afrontar ese tipo de responsabilidades, así que sí. en ese sentido creo que Burlingame tiene uh -huh. eh, un potencial respecto a las mujeres, que hemos venido trabajando, tampoco ha surgido espontáneamente. No, como es todos. un lugar que se ganaron indudablemente. Es un lugar que nos ganamos y creo que la mujer en la política de a poco va tomando uh -huh. mayor protagonismo. ¿Lo ves transversal a eso? En, en las diferentes fuerzas políticas, y no lo vemos muy representado. Hoy, por ejemplo, en lo que respecta a cómo está conformado el Consejo Liberante en los bloques, nuestro bloque tiene, sin haber sido a través de una cuestión eh, legal o de imposición, sí. nosotros tenemos paridad en claro. nuestro bloque uh -huh. eh, y nuestras mujeres digamos, tienen un nivel de representatividad que es importantísimo. Con lo cual, no es solo que estés por, para cubrir un lugar o decir, bueno, viste que ahora sí. está muy de moda, decir, bueno, si hay una mujer en la foto, sí. queda bien. O si no voy yo, que vaya, ¿no? Entonces, eh, digo, eso creo que en Urlingame hemos podido hacer un trabajo importante y las mujeres hemos tomado un protagonismo uh -huh. en, en la política local también. Pasaron casi ya dos semanas de las primarias, eh, la euforia, me imagino, Enseguida fue cacheteada por la realidad al lunes siguiente, por lo que todos estamos pasando, por lo que todos hemos padecido, especialmente los sectores más vulnerables, más desprotegidos. Eh, ¿qué cosas tiene, ¿De qué cosas puede aprender el Frente de Todos, más allá de la victoria? A veces, ganar eh, enseña menos que una derrota, en algunos casos. Para evitar lo traumático, ¿qué deben hacer ustedes? Y, a ver, hemos hecho una elección que de los resultados, eh, ha sido una muy buena elección, uh -huh. eh, como hablábamos sí, quizás claro, antes, sí. sorprendente respecto a lo que esperábamos claro. a la expectativa que teníamos respecto a la diferencia uh -huh. eh, del porcentaje de los votos. Eh, la verdad que el día lunes amanecimos con una situación macroeconómica muy compleja, con un presidente que el domingo había mandado a dormir. A, a medio país y al otro día salía en una conferencia de prensa diciendo barbaridades, echándonos mm. a la, la culpa al frente de todos por el triunfo eh, él después, nos mandó a dormir pues, pero dijo a... que no durmió ¿no? claro, vayan a dormir <risa> él no, no predicó con eso, el ejemplo eh, claro. esa conferencia de prensa pero, pero digo, a ver el, el día martes Echándole la culpa el lunes en la conferencia, sí. echándole la culpa a los votantes, si sí. no hubieran entendido. Eh, y al otro día nuevamente pidiendo disculpas. O sea, una situación bastante inestable, eh, con lo cual a veces es complejo tener una diferencia tan amplia en uh -huh. un primer término, sí. faltando tanto para, para que se concrete el cambio uh -huh. de gobierno. Pero, pero bueno, Alberto lo ha salido a decir en estos días, eh, nosotros no somos los responsables, el responsable es el presidente en ejercicio, nosotros somos una fuerza política que ha sido elegida por una porción muy grande de, de la población que ha definido que no quiere tener eh, una política eh, de, económica y una política que, empobrezca cada día más a, a, a cada vecino y cada vecina y se ha plantado frente a esa opción y le ha dado una respuesta contundente con lo cual me parece que este momento requiere de muchísima eh, responsabilidad responsabilidad política eh, de parte de los sectores que gobiernan que son uh -huh. los que tienen hoy en sus manos la capacidad de tomar las decisiones que o nos sigan afectando o mantengan la calma de todas maneras, hay un razonamiento obvio de la gente, que es hoy tener más expectativa en Alberto Fernández que en Mauricio Macri. Sí. Eh, las miradas están más puestas en lo que puedan hacer ustedes que en lo que ya ha hecho Macri, sí, demostrado que de hecho, lo que demostró. Eh, digo, Alberto, durante la campaña, ha dicho lo que va a hacer. Digo, nuestro proyecto de, de gobierno eh, y nuestras eh, futuras políticas están claras uh -huh. respecto a la economía y respecto a, al modelo de país que queremos. Con lo cual, eh, por más que haya expectativa respecto al momento preciso en el cual se produzca ese, ese cambio concreto, la realidad es que el proyecto que planteamos está claro, no es que no se sabe qué vamos a hacer mm. o, no, o, o Alberto no dijo que, como en muchos programas también se cuestionaba, o muchos periodistas que ahora están como un poco mm. indecisos con la sí. postura que tomaron, eh, se cuestionan como, bueno, ¿y qué va a ser ¿Y ahora qué va a ser Alberto? ¿Y qué va a salir a decir? ¿Y qué señal va a dar? ¿Y qué señal no va a dar? Bueno, hay que tranquilizarse, hay que bajar un poco. Nosotros hemos realizado una campaña que, como siempre decimos, es una campaña ciudadana una campaña en la que hemos salido a charlar con cada vecino, con cada vecina con cada hablo del caso Burlingame porque es la campaña que me tocó hacer, uh -huh. pero es una campaña que se replicó como sí. metodología a lo largo de toda la provincia uh -huh. y todo el país lo vimos sí. en Alberto, lo vimos en Axel eh, pero ha sido una campaña de ir a eh, hablar con cada uno de lo que está sucediendo eso que por ahí la tele no te cuenta poder hablarlo, ponerlo en palabras y tratar de entender eh, quiénes eran o quiénes son los responsables de las cosas que suceden. Uh -huh. eh, con lo cual creo que hay una cierta, eh, digamos, conciencia respecto a, a quiénes son los responsables de la situación económica y sí, la expectativa está puesta porque obviamente que el modelo de que planteamos tiene que ver con un modelo más justo, más distributivo, uh -huh. eh, con mayor inclusión, con lo cual todos aquellos que se están quedando afuera o que ven... Eh, atacado directamente su, su forma de vida y, y su economía, ponen su voto de confianza uh -huh. en, en el proyecto de Kelly. Que... Eh, ¿Qué aprendieron en estos cuatro años que pasaron del gobierno de Macri con las elecciones de término medio de hace dos años también? que Antes lo charlábamos fuera de, fuera de la entrevista. Eh, fueron un punto fuerte porque parecía que el macrismo estaba sólido, que el campo popular no lograba reunificarse. ¿Qué, qué elecciones le dejó? todo ya, este tiempo. El sábado, justo el sábado pasado, o sea el sábado posterior a las, a las elecciones, mm. nosotros hicimos un gran plenario ciudadano, eh, bueno, en donde estuvimos con Martín Rodríguez, que es el actual presidente del Consejo Deliberante, haciendo como una reflexión bastante profunda con nuestra militancia respecto a, este, a estos cuatro años, justamente porque, bueno, Martín decía que esto termina siendo una gesta histórica. Digo que en muchas otras oportunidades en la historia fue más difícil recuperar eh, el gobierno para el pueblo. Digo, acá pasaron cuatro años, pasaron cuatro años muy duros, pasaron cuatro años muy difíciles para todos, para todas. Digo, esto es sin excepción. Eh, y creo que hemos eh, tenido la capacidad eh, de poder, como decías vos, bueno, aprender de los errores que han sucedido. Eh, quizás llegamos a un 2017 de una forma en la cual no pudimos eh, encontrar la manera para poder eh, ser más contundentes en, en, no digo en la campaña y en la militancia porque uno siempre y los militantes uh -huh. también dejamos todo en pos sí, de, muchas veces el resultado no depende de eso pero pero hubo cuestiones quizás eh, más generales de acuerdos y de la dirigencia política que no han acompañado a que eso suceda, que sí sucedió en esta oportunidad y creo que ese fue el gran aprendizaje. Uh -huh. El Frente de Todos ha podido eh, nuclear distintos espacios que tenían como objetivo ser oposición a este gobierno macrista y, y eso fue un valor, eso fue un valor que con sus matices porque digamos hay distintos sectores que están dentro del frente de todos no sí. somos todos lo mismo obviamente uh -huh. son distintos sectores que sí. representan eh... Distintas cosas, pero que en sí tienen un objetivo común que tiene que ver con no permitir que este gobierno macrista se instale cuatro años más de gobierno. Y más allá de haber ganado, digo que es una instancia clave ¿no? para llegar al acceso y el manejo de la cosa pública, acá tienen, de acá en adelante, tienen que darle contenido a eso que les permitió ganar. Sí, pero para mí tiene que ver eh, justamente con, con pensar a futuro también. Mm -hmm. ¿Sí? Eh, en la Argentina que se viene va a haber una necesidad muy grande, muy inminente, de acompañamiento de muchos sectores para poder gobernar. Digo, Alberto va a tener la necesidad de que muchos sectores de la política, de distintos sí. eh, facciones, lugares, orígenes, eh, acompañen en su gobierno porque... De, de las decisiones que va a haber que tomar y las acciones que va a haber que llevar adelante para sacar a Argentina de la situación en la que está hoy, requiere de mucho consenso, requiere de mucho diálogo y de mucho acompañamiento. Uh -huh. Y eso te la da la amplitud, no te lo da cerrarse en uno mismo. Así que uh -huh. no es solo una coalición que tenga que ver o, o, o un... Eh, como dicen, amontonamiento de, de personas de distintos lugares, para nada, sino que tiene que ver con pensar también en la ampliación necesaria y en las fuerzas necesarias para afrontar lo que viene. Uh -huh. y, y lo que viene, ¿cómo te lo imaginas? Obviamente que falta la instancia de octubre, no es un detalle menor. Es... La ventaja que en el caso puntual de Bullingham obtuvieron es casi decisiva, muy fuerte, casi sin precedentes. Ahora, eh, ¿qué te imaginas después de eso? Eh, ¿un, ¿Un gobierno que retome lo de 2015 o los escenarios son totalmente distintos? No, mira, ya lo dijo Máximo hace también, eh, el mismo domingo, eh, en el búnker. Eh... Luego de, del triunfo, Máximo dijo, o sea, no vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, sino vamos a hacer algo... Eh distinto a partir de esto de, del aprendizaje y de las experiencias sí, claro. Digo, no somos los mismos y no vamos a hacer exactamente lo mismo ahora sí hay un proyecto de país definido con un horizonte eh, muy marcado que tiene que ver con nuestro pensamiento político y nuestra ideología y lo que creemos que debería ser eh, con lo cual eso es una base que, que se sustenta eh, en cualquier acción que tenga que ver con políticas públicas pero hay un montón de, de otras cosas que, de las cuales hemos aprendido. Creo que eso mm. también tiene que ver con un crecimiento y con un, eh, una madurez uh -huh. eh, que no, no es que, bueno, vamos a retomar exactamente todo como quedó en el 2015, pero sí. no, de hecho ya nuestros máximos dirigentes lo han manifestado y lo han dejado en claro. Y de hecho en estos años también se abrieron otros debates que, que están activos, que están encendidos, que no se han resuelto en algún caso, y me imagino que también retomar eso es actualizar una agenda que está ahí, que sucedió después de 2015. Sí, sí, sí, que han quedado parados por, por mm. otras cuestiones o por definición política. Sí, A ver, claro. Alberto eh, hablaba de que él tiene la decisión política de retomar el debate del aborto, con lo cual creo que eso es una cuestión... Eh, marcada y nosotros vamos a estar acompañando ahí obviamente a que se den las condiciones para que eh, esos debates eh, se den y finalmente podamos obtener la ley. Y hablando de cuestiones que fueron impulsadas mayoritariamente por las mujeres, eh, ¿cómo está la situación de hoy por hoy? Tuvimos antecedentes, episodios muy desgraciados acá en Urlingam, hubo acciones políticas tendientes a morigerar, eso a acompañar, a contener... ¿Cuánto más se puede hacer del Estado municipal en una problemática que lamentablemente no decrece? No, y mira el principal problema que tenemos tiene que ver con que en la provincia de Buenos Aires hubo una reducción importantísima en el presupuesto para combatir la violencia y para políticas de género. Digo, partiendo de esa base es como, es muy difícil poder, eh, digamos, desde lo local con los recursos propios y con un presupuesto tan agotado poder, eh, de hecho igual se ha, se han, se han implementado políticas sí. eh, locales. Eh. Que tienden a combatir la violencia y a contener situaciones muy complejas que atraviesan las mujeres, que tiene que ver, por ejemplo, con no solo la creación de, de la dirección de políticas sí. de género, sino también la Casa de la Mujer y todas las uh -huh. acciones que se llevan adelante uh -huh. desde ahí. Sí. Con lo cual se hicieron eh, muchas cosas, pero la realidad es que nosotros necesitamos un Estado provincial y un Estado nacional con la decisión política de invertir claro. en sus presupuestos eh, partidas y. Para una lucha, digamos, eh, importante, real, ¿no? real, real y concreta, si uh -huh. muy difícil. Eh, pensaba que gente de distintos ámbitos con los que hablas eh, destacan o ponen, en todo caso, no, no es que lo destacan, sino que denuncian, revelan esto de la falta de sustento con políticas, con recursos, con presupuesto para distintas áreas, ¿no? Pasa con la educación, pasa con salud, pasa, en este caso, con políticas en políticas de género. Eh, con el diálogo que ha mantenido con el recientemente ya oficializado candidato Axel Kisilov, en este sentido, ¿se plantea esto también como una de las prioridades a, sí. a futuro? Sí, sí, sí. Sí, eh, Axel ya dijo, digamos, eh, que el tema de la educación es prioritario, que el tema de la salud es prioritario. Mm -hmm. Hay un desbalance y, y una cosa totalmente invertida respecto a las prioridades de la provincia de buenos aires que, que obviamente que van a ser eh, reorganizadas y, y reorientadas sí. a lo que nosotros entendemos que son prioridades y que axel así ya las definió que bueno tienen que ver con la educación tienen que ver eh, también con, con la salud también tienen que ver con las políticas eh, direccionadas a las mujeres eh, y ya fue claro respecto a ese tema. Uh -huh. eh, ¿Qué te imaginas la noche del 27? ¿Cómo, cómo la ves? es eh, es, eh, es bastante significativo porque el 27 es el día de la muerte de Néstor. Uh -huh. Con lo cual, digo, para los militantes políticos es una fecha. Tiene una carga simbólica tiene una carga importante. Simbólica y emotiva muy fuerte, con uh -huh. lo cual a pensar ¿no? en, en recuperar los destinos de la patria en un día tan significativo para todos como fue el de la muerte de Néstor, no me quiero poner a pensar mucho porque ya me emociono. Uh -huh. eh, y, y me parece que, que, que también no es casual lo que se sea. Ya hace un tiempo cuando lanzaron el calendario electoral... Y descubriste que la fecha y del 27... la fecha del 27 de claro. octubre y dije, es una señal, es una señal, es una señal. Eh, vamos a terminar recuperando la patria, uh -huh. eh, también en honor a quien sí. se puso la patria al hombro y nos uh -huh. puso a todos de rodillas frente a una situación tan compleja como fue esa crisis y esa explosión del 2001. ¿Tenés amigos que estén por fuera de la actividad político-partidaria? Eh, sí, sí, sí, sí y cuando... no es que piensen muy distinto No, no, pero, no, no, no. pero que sí tengan cánones que... distintos Que son los que tenemos los que estamos fuera sí. ¿no? Que estamos del otro lado del mostrador sí, sí, Y sí. cuando pasa como ahora Que evidentemente tus ojos así algo delatan este, ¿Te, te emocionas ante este tipo de situaciones? Bueno, obviamente que Saben por dónde viene la mano, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí estas, estas semanas igual han sido de mucha emoción también. ¿no? En este plenario que compartimos con la militancia, compartimos historias muy fuertes sí. eh, de lo que nos fue pasando en esta campaña. Y, y tiene esa carga también uh -huh. eh, emotiva y, y, y de, de, de esa lucha que termina teniendo ese objetivo tan deseado que es haber podido torcer un poco el destino... Eh, de estos tiempos sí. con lo cual digo, uno a veces dedica tanto tiempo, tanto esfuerzo sí. y cuando llega el momento del resultado que sea tan contundente es como también una satisfacción de decir, bueno, vale la pena esto, que uh -huh. como que también uno reafirma de sí. eh, todo este tiempo que le sacamos a la familia que le sacamos sí. a los amigos que uh -huh. le sacamos a un montón de cosas sí. porque en momentos de campaña y nosotros además venimos, creo que haciendo campañas en muchísimo más tiempo porque nos sí. venimos reuniendo con los vecinos uh -huh. siempre, sí. venimos teniendo actividades uh -huh. eh, continuamente eh, y creo que, que todo ese esfuerzo también se pone se pone en valor y, y, y genera una uh -huh. satisfacción de decir bueno lo que uno hace, lo que uno aporta sí. tiene un resultado concreto. Y la noche del 11, ¿no? cuando terminó todo, en algún momento te habrás quedado sola, me imagino, después de bailar, de celebrar sí, y nos todo fuimos eso. Fuimos a Capital. A fueron a Capital, después, algún... en algún momento sí, te desenchufaste. Sacaste, media, de la mañana. sacaste el 2.20. Y ahí en ese momento... Y lo mismo, o sea, este balance de, de la satisfacción mm -hmm. de que tanto esfuerzo sí. puesto a disposición de, de este objetivo se había podido alcanzar uh -huh. y no por una satisfacción personal porque creo que muchos de los que hacemos política no lo hacemos por una cuestión personal o de, uh -huh. o de cargos o de puestos, estamos en los lugares donde tenemos que estar o nos toca estar eh, Vos de hecho, ¿no? Ocupaste muchas veces lugares sin sí, posibilidad es, de ingreso es, alguno, sí, como un conejillo de indias político. He <risa> formado de parte Es más, de muchos de te conocíamos de nombre, pero no, no te teníamos porque ¿Qué? bueno, no figurabas, lamento no, decírtelo. No, no, no. Con lo cual eh, digo, hoy me toca a mí, mañana le tocará otra compañera y no sé, una compañera y tenemos muy claro que eso sí. es así. ¿Pero te gustaría que no, ser, qué sé yo, legisladora nacional o intendente en algún caso? sí seguiremos trabajando no. digo, en la misma dirección sí. y con la misma eso no posición. te aparta digamos no, no. pero o sea no, no es que uno se lo pone como una ambición personal uh -huh. en la vida como sí. esto de no sé yo quiero hacer carrera quiero ser, de claro, esta claro. forma claro. no uno va también eh, digo ocupando las necesidades y los roles del momento claro. eh, y los lugares y los cargos eh, pero obviamente que siempre el desafío de tener uh -huh. una mayor responsabilidad sí. y desde ahí poder aportar más a, sí. a lo que uno hace es, es obviamente que es motivador uh -huh. y, y es lindo también. Pero lo hacemos siempre digo, con la satisfacción de saber que estamos... Interviniendo de esta forma en la uh -huh. política sí. para, para hacer de todos y de todas una vida un poco más vivible, uh -huh. más feliz y sí. más normal de la que <ríe> tenemos hoy. Eh, le contamos a la gente que Cecilia tiene la costumbre de leer varios libros en simultáneo, de acuerdo <ríe> a lo que he leído por ahí. Eh, ¿Terminaste lo que estás leyendo? De alguno de los Mira, que estás voy leyendo. A decir, voy a decir Ajá. una barbaridad. A ver. No terminé de leer el libro de Cristina ah, mira, porque empecé no entere, y arrancó la, ¿no? por ahí... la parte más fuerte sí. de la campaña. No, no creo que igual. <risa> eh, con lo cual, es uno de los libros. Es uno. Este es ¿Y el otro? ¿Hay otro? No, más? pude terminar el de Nisman. Eh, Ajá. Leí el libro de Pablo Dugan de Quién sí. mató a Nisman. Eh, sí. muy recomendable también. Uh -huh. eh, y ahí estoy. Ajá. los que ya tenía colgados los terminé ¿siempre la lectura política, histórica o a veces depende, de depende. me gusta la ciencia ficción también sí. y a veces cuando me canso mucho de la historia y la política voy para ese lado está como bien. para abrir un, remanso. un poco más la mente eh, e ir por explorar bien. otros lugares eh, y... Y después sí, la historia y la política me gustan mucho, sí. con lo cual me atrae sí, sí, sí. también. Claro, leer. claro, claro. Eh, me gusta leer mucho a Pablo Feynman, que, uh -huh. que igual, hace unas reflexiones que, sí. que, que me gustan y, y no me canso de leer, con lo cual... Son... Ahora solo tengo colgada Solo, solo te quedó Cristina. No <risa> más, bueno, nada, le no pusiste sé. el cuerpo, no está mal. Por no está eso. Mal. <risa> me corrí solo por eso. Me parece muy bien. Cecilia, muchas gracias. No, por Un favor. A Cecilia Sáenz, concejal de Uber.